En este Verowats hablaremos de la edad. Si eres de los que les pesa cumplir años, jamás permitas que la edad te detenga. La edad puede ser un estado mental. Las personas con un estilo y condiciones de vida saludables suelen obtener mayor puntuación de más jóvenes. Todos tenemos una edad cronológica, pero también existe la edad subjetiva. Si yo te pregunto en este instante, ¿de qué edad te sientes? Generalmente esta respuesta suele reflejar el estado de salud física y mental de las personas. Es fascinante escuchar que todos digan su edad cada año y obviamente que la celebren. La edad nos da experiencia. ¿Sabes todo lo que has aprendido en estos años de tu vida? te da más aventuras. ¿Cuántos desafíos has hecho a, a lo largo de todo este tiempo? ¿Cuántas veces te has atrevido a hacer cosas diferentes o algo nuevo? También la edad nos da momentos increíbles vividos. ¿Cuántos pasteles has celebrado? ¿Cuántos logros has obtenido? ¿Cuántos pasteles has compartido y has repartido? Etcétera. Espero que este Verowats te ayude a gritar en tu interior la edad que tienes y de qué edad te sientes. Porque debemos agradecer por la bendición de seguir cumpliendo años. Me despido de todos ustedes y nos vemos pronto en el próximo Verowats. Hasta la próxima. Bye, bye.